Bienvenidos, continuando con esta serie de videos de montajes experimentales de electrónica de potencia vamos a hablar en este video del chopper o troceador reductor mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte de energía el troceador reductor o tipo A es un esquema o una configuración de convertidor electrónico de potencia de CADC que me permite regular la tensión sobre la carga a partir del switcheo de una forma de onda continua. Generalmente la operación de este puente se basa únicamente en la conexión de la fuente o desconexión de la fuente sobre la carga en periodos repetitivos, lo cual me genera una corriente transitoria que puede llegar a régimen permanente, manteniendo un valor de corriente media sobre la carga. Para la implementación de este circuito vamos a utilizar como esquema de control para la generación del pulso de disparo y el control de la razón de conducción un Arduino 1, un diodo para hacer la etapa de cero tensión, un Mofex para el control de encendido como componente principal una carga RL de 60 ohm y 223 m. Para el control, ya dijimos, vamos a usar un Arduino 1 ¿no? donde vamos a utilizar un potenciómetro para controlar la razón de conducción delta a través de la lectura del valor de tensión de este potenciómetro mediante uno de los puertos analógicos del de Arduino vamos a generar a través de una de sus salidas PWM, en este caso la salida 6, el control de disparo del MOFEC IRF Z48N, que es el que vamos a utilizar en este caso particular, mediante un driver de disparo generado a partir de un BJT. Y vamos a trabajar con dos cargas, la carga RL, y una carga RLC que corresponde a una inductancia, un capacitor y una resistencia. El uso de un chopper tipo A con una carga RLC es lo que se conoce como Chopper Book y es el utilizado generalmente en electrónica liviana como fuente de tensión variable en continuo. El programa desarrollado pues básicamente utiliza el pin número 6 como salida, el pin o la entrada A0 o A1 como entrada analógica, se produce la lectura del de valor del potenciómetro, se mapea de 0 a 255, que es la salida del PWM, y esa es la salida que se le da al puente trocero. Entonces la implementación bastante sencilla, tenemos el inductor, el Arduino, la referencia que viene dada por el potenciómetro, me permite Controlar la relación de transformación, el MOSFET, el diodo para la carga y el driver de disparo compuesto por un transistor de JPT y dos resistencias de 10K y de 1K específicamente. En el caso de la carga RLC, se tomó una bobina, un condensador y se va a utilizar la carga. El montaje es exactamente el mismo, el potenciómetro me permite correr. Controlar la relación de transformación, la relación de conducción, el ciclo de trabajo y el voltaje de continuo Entonces tenemos distintas formas de ondas de tensión, tanto de tensión en amarillo, en morado, tenemos la corriente, donde vemos que la corriente es casi continua, por el valor de inductancia de 223 mH que presenta la carga, para distintos valores de razón de conducción. En este caso se presentan tres razones de conducción diferentes o ciclos de trabajo en este caso podemos ver directamente cómo moviendo el potenciómetro se genera o se varía el ciclo de trabajo del convertidor cuando utilizamos carga RLC la tensión a través de esa inductancia de filtro y del condensador de filtro. Hacen, como su nombre lo indica, reducen el contenido armónico de la forma de onda de tensión sobre la carga dejando únicamente la componente fundamental. Entonces lo que vamos a tener es que para distintas razones de conducción lo que se varía es el nivel de tensión de C que se entrega sobre la carga. Eso lo podemos ver fácilmente en, esta, en este video donde moviendo el potenciómetro podemos variar la tensión continua que se le suministra a la resistencia a través del movimiento del de potenciómetro. Entonces vemos en este video cómo utilizando un Arduino 1 y su salida PWM mediante el control de un potenciómetro para controlar el ciclo de trabajo de CPWM podemos con un simple MOSFET y un BJT implementar un puente o un troceador tanto para carga RL como para carga RLC que corresponde al troceador tipo BUC que se utiliza en electrónica liviana. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo esta serie de videos de montajes experimentales.